John Luis Ramos recibió varios machetazos a manos de un supuesto amigo, esto por viejas rencillas personales, hechos registrados en el municipio de Las Guaranas, en esta provincia de Duarte. Ramos, al ser cuestionado, narra lo sucedido. Um, yo venía de trabajar. Ya nosotros nos habíamos enfrentado un tiempo atrás. Eh, él parece que quedó, quedó con teja. Yo mismo, cuando venía de trabajar, yo traía, traía el machete mío. Que si no voy a traer el machete mío, voy a agarrar entre el cuñado que se llama Uchi, y él, me, quién sabe lo que me hace, porque el mismo cuñado, el mismo, no cuñado, padrastro de él, agarré, me la a un eh, par de pedraques, por eso fue que agarré y me hizo eso, si no, él no me corta a mí. ¿Cuándo ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cuándo ocurrió? Ayer. ¿Cuándo machetazo? Solamente le hago uno. Eso es solamente machetazo.